Creo que nadie sabe lo que es un nuevo medio. Lo que yo diría que es un nuevo medio es. Eh, bueno, es un medio de comunicación que obviamente está íntimamente ligado con Internet. Eh, es un medio de comunicación que, digamos, que puede que rompa lo, lo establecido durante tantos años por, la, por lo que son los, los medios impresos, por la industria literal de medios impresos. Y, y sobre todo creo que es un medio de comunicación que se adapta constantemente a, a lo que son las exigencias casi que son avances pero son exigencias eh, tecnológicas de formatos de hábitos de consumo de la sociedad en la que en la que estamos viviendo ahora mismo. En absolutamente todo, en todo, todo, todo. Eh, para mí, lo que decía antes, no existen nuevos medios sin internet. No, no, no, no creo que, que hubiéramos eh, que se hablara de, de este de este, de este tipo de, de medios y, y creo que es, que es, clave, o sea, es clave entender para ahora mismo a día de hoy con un medio para que funcione eh, para que sea bien recibido para que sea leído etcétera es clave entender cómo son las dinámicas eh, sociales dentro de, dentro de internet y saber eh, al mismo tiempo relacionarlas con lo que está pasando en el mundo físico, es decir, no quedarnos solo en el mundo virtual sino obviamente hablar de aquellas cosas que están pasando en, en, el, en el mundo real, digamos. En general me gusta mucho cómo lo está haciendo el diario.es, creo que, creo que es un, un grandísimo ejemplo eh, de cómo se pueden hacer las cosas, el tipo, me encanta que se hayan la colaboración que tienen con otros medios, eh, bueno, un poco cómo están entendiendo su, su posición cómo ¿no? como han nacido como medio virtual, medio, medio online directamente, creo que lo hacen genial. Eh, me, gusta, me gusta muchas veces eh, Yorokobu porque creo que tienen muy claro quiénes son y lo que hacen, lo que son, cómo hablan, el tono que utilizan, las imágenes que, que utilizan los temas, cómo los tratan, el target que tienen, um, el respeto eso me parece que está muy bien conseguido. Y, y un tercer medio, igual me voy a, me voy a Pícara, eh, que creo que también lo han hecho muy bien. Eh, es un medio eh, o sea, es un medio más menos comercial, digamos, como por así decirlo, o más radical, iba a decir, pero es un poco fea la palabra, creo, creo que no, que debería ser menos comercial, porque tampoco es tan radical. Deberíamos ser todos un poco así, yo creo. Y, y eso, me gusta precisamente porque, porque creo que, que tiene ese punto... Eh, o sea, habla, de o sea, habla de feminismo, derechos de mujeres, etc., que es un tema que está muy en boga, que está, muy tratado por, está empezando a ser tratado constantemente por todos los medios, pero lo hace desde la verdad, y aunque a veces alguien pueda entender que eso es radical, cuando creo que para el público al que va, para, para su audiencia, la audiencia entiende que algo que parece radical en realidad es algo del día a día. Y eso es el drama, la razón de ser de, de que exista pícara eh, y la razón por la que debe seguir existiendo y la razón por la que les va también. ¿no? O por lo menos desde fuera parece que les vaya muy bien y, y me alegro.